comenzamos un nuevo gestor, doquear. vamos a ver en esta unidad para qué sirve nos vamos a bajar el programa y nos vamos a registrar vamos a ver también de qué manera, de qué forma trabaja qué, y vamos a ver enseguida la diferencia en su forma de trabajar con otros gestores bibliográficos que ya conocemos se nos ofrece doquear como una solución completa para gestionar la bibliografía en una única interfaz. Este gestor ha sido creado por unos investigadores de la Universidad Alemana de Magdeburg y de la Universidad de Berkeley. Combina en una sola aplicación la gestión de las referencias y la gestión de los PDFs y trabaja con mapas mentales. Vamos a ver... Eh, como sería enseguida. Organiza los podemos organizar los documentos en esos mapas mentales, en las categorías que nosotros queramos y ahí vamos a incluir los documentos, las referencias y los pdf. Pero no solamente los, los pdf sino también las anotaciones que hayamos hecho a los pdf. Y con este gestor vamos a poder si pinchamos en una nota, que vamos a verlo más adelante, vamos a poder ir a la página en, del PDF en la que está esa nota. Permite entonces doquear crear un proyecto desde el comienzo, desde que empezamos a leer bibliografía, hasta el momento de redactar el manuscrito, la tesis o un artículo. Y todo esto ya, organizado con las referencias y las anotaciones que hayamos hecho en los mapas mentales. Permite también doquear descubrir literatura. Nos, nos muestra documentos relacionados con algún documento que a nosotros nos interese. Y está disponible para Windows, Mac o Linux. nos tenemos que bajar el programa desde esta página https y también enseguida nos bajaremos el plugin para Word como hemos hecho con otros gestores este es un mapa mental de la bibliografía el nodo raíz que le podemos llamar por ejemplo como queramos bibliografía y anotaciones o biblioteca eh, vamos a establecer unas categorías, donde vamos a ir incorporando los PDF, y si esos PDF tienen anotaciones, vamos haciendo anotaciones, pues aquí te, vamos a tener desplegadas las anotaciones, y si pinchamos en ellas, nos va a llevar a la página del PDF. También vemos aquí, desplegado, desplegados los atributos de un determinado documento. Y este es el mapa mental ya de un proyecto, es decir, de un artículo, por ejemplo, con las categorías serían los capítulos del documento. Y aquí vamos a ir incorporando pues, esos documentos del otro mapa mental y las anotaciones y ya podríamos escribir nuestro documento en un editor de textos como Word pero utilizando ya este mapa tendríamos ya pues todo, digamos, planificado. Esta es una tabla comparativa que nos presenta Doquear de este gestor con otros dos, con Mendeley y Zotero que conviene echarle un vistazo para ver las diferencias que, que aplicaciones tienen, tienen uno y otro Nos registraríamos en Doquear, no, no es obligatorio para que se puedan extraer los metadatos de los PDF para poder tener nuestros, una copia de seguridad de nuestros documentos no es posible hoy día tener eh, los documentos en una nube y eh, luego eh, nuestra aplicación de doquear en varios dispositivos, por ejemplo en, en, en iPad, iPhone eh, esto hoy, hoy por hoy no es posible pero sí podría ser la, la, hacerse la sincronización por ejemplo si queremos tener nuestra bibliografía en un lápiz. Para ello tendríamos que, en preferencias de doquear, pues cambiarle la ruta del directorio. Vamos a, a ir a doquear, a la página de doquear. Y desde aquí nos vamos a bajar el programa y nos vamos a registrar. El registro se haría desde aquí y desde aquí nos bajaríamos el programa. Enseguida en la cabecera de esta página nos dice que nos bajemos el plugin para Word o OpenOffice. desde aquí nos bajaríamos el programa y si nos hemos bajado el programa ya tendríamos una aplicación una versión escritorio que la podemos tener en el escritorio de nuestro ordenador pero no tendríamos a la vez como como hemos visto en Mendeley la versión escritorio y la versión web solamente vamos a trabajar en doquear con una versión escritorio esta sería la esta es la versión escritorio que vamos a ver en las siguientes unidades Que funciona también como hemos visto en Mendeley y en Zotero en, dos, en tres columnas la columna de la izquierda, de la izquierda tenemos los proyectos y las carpetas, en la columna central está reservada para hacer los mapas mentales y la columna de la derecha para las referencias. Y si nos hemos bajado el plugin para Word, bajo referencias, Vamos a tener aquí el plugin para importar citas en un documento, para citar en un documento. Bueno, pues con esto acabamos la unidad en la que hemos visto las características principales, nos hemos bajado el programa y registrado.